que puedo decir que mi, mi primera carrera de montaña con un dorsal fue el maratón alpino madrileño ¿Ah, sí? pues, <ríe> junto eso... junto contigo y sí, sí, sí. Dani sí, y sí, sí. pues ahí que no sabía yo de roca no sabía dónde me metía pero bueno lo completamos haciendo sí, sí, más sí. fotos y qué otra cosa ja, ja. pero bueno fue una experiencia muy buena y bueno entré por lo grande. hombre ahí fue una experiencia, no sabía que era casi de tus primeras carreras con, con dorsal, ¿no? Y yo había corrido ya alguna carrera antes, pero no de esa distancia. Y sí, la verdad que eso fue un, un momento muy bueno, ¿no? Además que pasamos los dos juntos. Y, sí. y ¿qué, ¿qué me puedes contar de esa carrera? ¿Qué bueno, esa fue la primera, primera, además? La primera carrera de montaña, efectivamente. Pues lo primero que no sabía dónde me metía... <ríe> y no me arrepiento y bueno pues con los amigos disfrutar y tengo recuerdos de la bueno, pues, cantidad de parones que hicimos de hacer fotos que luego <ríe> lo he corrido durante nueve años seguidos consecutivos después y, y, y, y esa madre mía el, el, el tiempo que perdí <ríe> en esta carrera ¿no? pero se trataba de disfrutarlo de aprender y disfrutar de